Te quiero enseñar un test rápido para ver cómo es tu salud respiratoria. Lo puedes hacer por la mañana y te lleva solo un minuto. Tienes que hacer tres respiraciones normales. Y a la tercera, cuando expiras, pones el cronómetro y cuentas qué cantidad de segundos puedes aguantar sin respirar. ¿Vale? Pues, si... Aguantas menos de 20 o de 25 significa que estás muy mal respiratoriamente, que no es capaz de tolerar grandes niveles de CO2 y tu diafragma no funciona muy bien. También si llegas a 40 o más es que tienes una buena salud respiratoria. Pues haz esto por la mañana y luego en otros vídeos te diré qué ejercicios puedes hacer para mejorarla y vas a ver cómo vas a aumentar tu calma, bajar tu ansiedad, y aumentar tus niveles de energía